¿Considera usted que con el aumento de miembros, vehículos y equipos informáticos se reformaría la Policía Nacional? Esa es la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Háganos el feedback, en el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que, que con el aumento de miembros, vehículos y equipos informáticos se reformará la policía, la policía nacional? Esa es la pregunta. Y esa pregunta viene a cuento producto de que se presentó un informe para la reforma policial. Falta gente, vehículos y equipos informáticos, dice este informe. Falta de recursos humanos de transporte y de equipos informáticos son los principales hallazgos del Grupo de Trabajo para la Transformación yes. y Profesionalización de la Policía Nacional, creado por el ¿Mira? presidente Luis Abinader en abril de este año. Ocho meses después de la conformación del grupo, mediante el Decreto 211-21 este lunes, presentaron un informe en el que indican que la falta de presupuesto ha mantenido totalmente inoperante desde hace siete años la unidad aérea policial. Aérea. Falta de recursos, falta de recursos humanos, de transporte y de equipos informáticos son los principales hallazgos del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional creado por el presidente Luis Abinadel Corona en abril ocho meses después de la conformación del grupo, ya lo habíamos dicho, él, por el decreto eh, 211-21 se presentó este informe. Ahí está, señores, esa es la realidad. Hay unas declaraciones. Adelante, vamos a escucharla. El equipamiento, se requieren herramientas de trabajo coherentes a los nuevos tiempos necesarias para realizar sus labores. Se indica la mejora del equipamiento policial a los fines de optimizar la labor de prevención y control del crimen. Debe de garantizarse equipos que permitan el acceso a bases de datos institucionales para hacer consultas en tiempo real. Nuestro objetivo es la estructuración de un cuerpo policial de proximidad al ciudadano, que sea garantista de los derechos fundamentales y en el que sus miembros entiendan verdaderamente cuál es su papel frente a la ciudadanía. Bien, bien, ahí están las declaraciones tanto de el, ¿verdad? quien hizo la presentación del informe, que fue Castaño, y también la del presidente Abinader. Muy bien, vamos a ver, Carolina. Bueno, la verdad es que esto no es nuevo. Eh, el hecho de que ya, el hecho de que lo haya presentado este equipo eh, es algo que ya el pueblo sabía. Nosotros sabemos las dificultades que tiene la institución del orden en muchos aspectos. Señores, hay que ir al cuartel aquí, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Las condiciones en que operan alguna de las oficinas es con una mascota y un lapicero o sea donde estamos hablando de avances significativos a nivel tecnológico ciertamente nosotros tenemos una brecha en el país pero a nivel institucional gubernamental eh, que esto esté, que esté pasando y no desde no o sea, no es un asunto de ahora desde hace, desde hace años que ahí está la realidad falta gente, vehículos y equipos informáticos la presentación de este informe debió de llegar al menos aquí no lo establece con la solución de la misma o sea que ya, tenían, que ya tengan resuelto la cantidad de gente que pasa para esa reforma que se busca los vehículos que hay algunas dotaciones policiales que entendemos que se le han entregado por ejemplo en San Francisco se habló de que llegó una cantidad de vehículos pero también luego escuchamos que Chu se lo llevó entonces, ante todo esto, eh, como que no le veo realmente el... O el, sea, el, el, el, el, la información, que es lo que busca presentar que encontraron debilidades, preséntame los resultados y lo que estás haciendo para resolver eso. Si escuchamos, o lo que presenta el informe no habla, de que ya están trabajando para hacerlo, porque va dentro del plan... O que en qué tiempo, en qué, en qué determinado tiempo van a tener todo lo que está en escasez en este momento. Desde el punto de vista del personal, de los agentes, de la dotación a nivel tecnológico de las oficinas de nuestras policías nacionales, de, de los cuarteles. Señores, nosotros vamos a, cuando vamos a algunos pueblos, hay que ver, pero y en los barrios, señores, vayan por allá por Madeja para que usted vea el cuartel de la policía. Un policía con una barriga de este tamaño, sentado en el frente, cayéndose. ¿El frente o el policía? Las dos cosas, ah. porque, eh, o sea, las condiciones físicas de un agente deben de ser condiciones óptimas para cualquier situación que se le presente, porque estos muchachos flequitos que andan por ahí, que corren más que... Que, que, Muchacho sí, que corren más que, ¿cómo es que se llama el corredor este famoso que tenemos? Félix Sánchez. Sánchez. Agentes que no están en condiciones de salud física para resolver cualquier situación en determinado momento. Eso es un aspecto, usted, usted se podría reír si lo escucha, pero deben de estar en, en, en, en, en, en peso, deben de estar en condiciones de salud que le permita... Eh, defenderse y actuar en, en determinados momentos de la forma más óptima posible. Caerle atrás de un delincuente. ¿no? Eso por un lado. Pero a nivel estructural, que, que es lo que quiero destacar acá, de muchos destacamentos, señores, pero por ahí ya te va el mensaje de que no necesitamos nosotros ver este informe para saber lo que ha venido pasando siempre en esta institución de la Policía Nacional. Nosotros hemos visto diferentes informaciones en lo que tiene que ver con la reforma, algunos aspectos que se van presentando eh, en diferentes momentos de la misma, y la gente que está dentro de ese comité, quienes pertenecen a ese comité o a esa comisión que está trabajando en la reforma, que aquí lo hemos hablado mucho. Uno de los aspectos que, que he destacado, bueno, eh, Eras tú, me parece, o, o Francis, no sé, con el tema de quiénes dentro, o sea, desde la institución, o gente con experiencia, en la vida policial o ex jefes de la policía, no asesores, no yo, hay. ¿Sabes Julio no eh, Castaño, a... eh, Tulio Castaño? Servio Tulio. Servio Tulio. Habla y vuelve a nada. La... ¿Sabes Serv Servio Tulio? Lo, las intrincidades del cuerpo del orden de nuestra policía, lo que se da ahí, o sea, hay que vivir ahí dentro, señores, para uno, nosotros que estamos fuera imaginamos y lo que vemos, ahora estamos hablando de una persona del área comercial, un empresario y un grupo de gente que no tiene esa vinculación, podrán saber por las informaciones, por la formación y todo lo demás, ahora, los, los aspectos específicos, todo lo que se da, eh, las necesidades que tiene la institución del orden, ¿la conoce él? Yo no creo que la conozca. ¿Qué expertos en seguridad tenemos en esa comisión? O sea, todas estas cosas te hacen un tanto dudar y lamentaría muchísimo, cierro muchachos diciendo, que esta reforma pase como otras tantas que hablan los demás gobiernos que han pasado en nuestro país, como los diferentes planes de seguridad que hemos tenido, que tampoco han resultado desde Hipólito... Leonel, Danilo y ahora Luis Abinader, seguridad ciudadana, reforma policial, dos temas que nosotros no hemos podido resolver y que todos los gobiernos lo asumen, Bien. pero seguimos igual en ese mismo sentido. Yerjan, adelante. Bueno, antes de Yerjan, vamos a ver un video que tenemos acá, de un episodio que ilustra el, el gran problema que se ha criticado siempre de la Policía Nacional. Vamos a ver el video, por favor. Vean acá, ¿dónde fue eso ayer? ¿Qué es eso? Que parece que no hizo, no hizo o hizo algo. ¿Qué muy fue? Pero, Pero aunque haya algo, eso? él está desarmado. Sí. Y por, y por, y por <risa> <risa> tú me entiendes, que te agarren a trompa sin tú hacer nada, mm. o sea, aunque haya hecho algo, sin estar en, en, en defensa. ¿Cómo le ganamos a Cuba? ¿Qué negocio tenían ellos? Puede ser. Bueno. bueno. Eh, eso es el pan nuestro de cada día, como dice la oración. Yerjan, adelante. Ay, Miren, Dios mío. vamos a comenzar por el principio. Atención, eh, cámara. Vamos a comenzar por el principio. Yo le mando un link ahí muchachos, al WhatsApp. Para que lo abran, vamos a comenzar con el principio. ¿le parece? Y es que eh, Luis Abinader, por una situación de un escándalo que se dio, de unas muertes en la Policía Nacional, destituye a Eduard Sánchez, quien era a su vez el director de la Policía Nacional, y entonces coloca a Alberto Ten. Pero adivinen qué, ya se enteraron, ¿verdad? Sí, ya se enteraron. Eduard Sánchez fue nombrado ayer, Asesor. como asesor policial con asiento en el Palacio Nacional. Es decir, tú quitas al director y luego lo pones como asesor de la policía. Si, si tú lo quitaste, se supone que es porque no tiene capacidad para dirigir. Y si no tiene capacidad para dirigir, ¿cómo puede asesorar? O sea, que, alguien que me explique esa lógica. Yo te voy a explicar. Vamos a ver, alguien que me explique por favor esa lógica. O sea, tú me quitas del puesto porque yo no tengo capacidad para dirigirla, porque no mostré las destrezas, las cualidades necesarias para dirigir la institución. Entonces me, me coloca como asesor. Un asesor es una persona que tiene mayor conocimiento de un área que el propio incumbente porque por eso te asesora. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, yo me busco un qué? Un contador, porque yo no soy el contador, y si no fuera abogado, y aunque lo sea, me busco un abogado para que me lleve la, los asuntos jurídicos y para que también me asesore en la toma de decisiones que tienen que ver con asuntos jurídicos. Pero me busco un psicólogo para que me asesore en materia de lo que tiene que ver con la conducta de mi personal. Y así sucesivamente. Pero entonces a Eduard Sánchez, por una cuestión de un populismo, ¿hmm? lo destituyen como jefe de la policía, un muchacho jovencito, y entonces ahora lo colocan como asesor de la Policía Nacional con asiento en el Palacio Nacional. Están entendiendo el problema de, de los funcionarios y los, y los políticos chatarras de este país. Que por, una, por un lado te dicen una cosa y, pero, y por otro lado hacen otra. Yo me sumo al comentario de la compañera Carolina en esta ocasión que dice que es verdad que ya sabíamos que faltaba recursos humanos, transporte y equipo, pero eso no es un secreto. Eso no es un secreto, y yo realmente, porque en honor a la verdad es un libro como de este tamaño, el informe es como de este tamaño, y me gustaría verlo, ojalá lo puedan poner PDF en la red para uno leerlo, y entonces ver cuáles son las conclusiones a las que ya llegaron, además de estas, que ya las sabía todo el mundo, y ver cuál es la propuesta que ellos están haciendo ahí para mejora de eso. Dice Vinicio Castillo ayer en un tweet Vinicito, eh... Y hay que escuchar esa parte que les dice. dice Servio Tulio tiene... Eh, ha estado siempre al frente de todas la, la, las comisiones para la reforma sí. de la Policía Nacional. Es decir que no es algo nuevo. Sí. Y, y nunca ha logrado nada. Siempre se queda en titulares. Busquen a Vinicito. Eh, y él escribió eso. Yo leo a todo el mundo. Y de todo el mundo digo, pero déjame ver si es verdad. Y es verdad, cuando usted investiga para atrás en la historia, se da cuenta que Servio Tulio está en, en todas toda, y nada resuelve. Entonces... Hay que ver quiénes están ahí. Pongan las imágenes. ¿Quiénes son los que están ahí eh, representando a la sociedad y al gobierno y a todo el mundo para la reforma policial? Gente que cuando mira, no tiene la más mínima idea de lo que es la Policía ahí Nacional. No hay, ahí no se ve más nadie. Por, por ejemplo, ahí yo creo que debió cerrado estar cerrado de Bernardo vicino. Santana Páez, que fue el, el primer, eh, si se quiere, el eh, eh, eh, primer criminalista de la República Dominicana el primero que se formó a nivel internacional y que vino con los conocimientos, le decían que estaba loco en ese momento, eh, no está ahí, un hombre de muchísima experiencia. Ahí no está Neil Aldrin Batista, de debió haber una comisión de ex jefe de la policía, incluso de generales, coroneles y de, de, de cada uno de los rangos, debería haber por lo menos uno. Guzmán tiene? Fermín, que tuvo mucha, mucha incidencia en la policía. Sí, conoce de pero policía. es que Guzmán Fermín mató tanta gente y no, cortó no. tantas piernas, como que mencionarlo bueno, eh, eh, es, es como es chocante para mí. Porque un hombre que utilizó, Francis, eh, eh, la estrategia de cortarle la pierna a, a los delincuentes... No bueno, se la cortaba, él le dispar, mandaba que le dispararan. Era un disparo en la articulación. Exacto. Eh, entonces, el, al fin y al cabo, el fondo era el mismo. Era... Rompele el pie para que y, y cuando lo llevan al hospital se lo corten no y ahí hay muchísimos a, jóvenes a muchos no se la cortaron pero quedaron inválidos o sea con problemas exacto sí. eh, entonces hay muchísimos jóvenes eh, lisiados eh, por culpa de Guzmán Fermín porque fue una orden de él algo eh, digno de la prehistoria eh, de la época primitiva entonces qué es lo que uno espera caramba que dejemos de estar buscando los titulares en los, en los periódicos y en los medios de comunicación y que de verdad nos aboquemos a una reforma integral de la policía. Y si Bien. nosotros no podemos aquí en la República Dominicana, busquemos asesoría, presidente, asesoría de los países que sí tienen policía que funciona Bien, gracias, Yerian. Adelante, Francia. Qué pena. Bueno, miren, a diferencia... Sí, hay una llamada telefónica. Vamos, Vamos a, ver. a ver. Adelante, buenos días. Feliz Navidad a Feliz. este elenco mañanero que tiene a bien orientar a los municipios y a los regiones. Saludos a Gille Fernández. Sí, ah, sí, Fernández. Eh. a Gille. Bu buenos días, Gille. ¿Cómo estás? Danos bueno, luz, luz Gille. La salud está bien. <ríe> coincidiendo con Gilles, Por fin. <ríe> eh, miren. Lo, el doctor Castañe fue un hombre muy serio Un rector de la universidad Pero eso no quiere decir que haya sido Un reproductor de gente seria Ay, y, De a, los muchachos Ayer que hay demanda Al pasado presidente De, de la junta De la junta Ay. Y este otro Príncipe negro ese Es un, un bailador Si Trujillo estuviera vivo tuvieran en una fiesta tendrá... Eh, lo, lo, lo <risa> sí, primero como sean. Sí. sí. Entonces, pues aquella favor. famosa historia, ¿verdad? Miren, el problema de la policía, ok, es cierto, necesitan más hombres, eh, necesitan tecnificación, informática, eh, movimiento, vehículos, pero eh, desde yo estudié en Estados Unidos, en la Universidad de la Florida, había una dentro de la universidad eh, la academia de policía que la manejaba la, la, la Universidad de la Florida, que es una universidad del estado de la Florida. Exacto. Y nosotros compartíamos en el campus eh, con policía, ¿verdad?, y estudiantes de policía. Eh, en el año 92, siendo diputado, estaba dando mucha carpeta y no llevo tello, me manda a Taiwán al Instituto Superior Militar de Fuxin Kahn. Eh, me metieron tres meses para allá haciendo guerra política. Eh, se lo agradecía fin de cuentas porque me sirvió en mi vida política aprendiendo eh, técnica eh, política. El problema de República Dominicana son dos en cuanto a policía. Primero... La, la genética la genética del hombre que va a ser policía en una visita que voy a Santiago de Chile una reunión del Parlamento de Latinoamericano cuando del aeropuerto el, eh, se está cortando y Aló, aló, Gille, se cortó la llamada. Ay, que llama. pena. Bueno, que, que sí. nos llama, sería bueno, Muy buena. bueno escuchar esa sí. historia. Adelante, Francis. Mira, Gille llama. Sí, todos estamos en de acuerdo con que sabemos que hay pocos policías para tanta gente. Nosotros hemos crecido. Y conforme hemos crecido, ha crecido los estilos de delinquir que han modificado su forma de delinquir el delincuente tradicional, incluyendo que se han formado nuevos delincuentes en la República Dominicana y para combatir eso, aparte de la política que tienda a reducirlo, el actor que irá como coordinando la parte de lucha contra el crimen, es la formación de los policías que tengamos. Y el aumento, sin extirpar, sin definir roles internamente, lo que causaría es que viene a engrosar el problema. Porque, recuérdense ustedes que pasa en las empresas, cuando llega el nuevo, yo que soy gerente, en mi experiencia de gerente, he sabido que infectan a los que llegan, incluso modelando supuesto conocimiento y cumplimiento internamente, pero con mañas y marrulla a lo interno en sus relaciones. Eso es por genética, como diría Gigi. Se van involucrando y van pasando del cuidado de, de haber entrado al, al puesto, a la empresa, pero a la vez conociendo las mañas de lo que ya están. Entonces, eso pasa en las empresas y van dañando, pasa en la empresa pública, pasa en la privada. No se tiene la honradez y el decoro de que el que está rindiendo una función en una empresa un año, dos años, cinco años, recibe un nuevo compañero, lo que suponemos es que la conducta de ese que está ahí ya sea el, el, el, el reforzamiento del que entra. En la policía no se da eso, en la policía se da que el que entra se daña, en gran parte. Me refiero a los grupitos, a los que operan. ¿Recursos? Sí, todo necesita recursos. Pero ¿cree usted que esta comisión de notables, que tiene una referencia de estar en todo y en nada, no le veo ningún tipo de resultado? Ya ayer critiqué que Servio Tulio daba una información de que ya no habrá policía que paguen su seguridad privada. Pues usted se está poniendo loco. Usted no sabe que el Estado, hay hombres de Estado que han tenido situaciones que hay que protegerlo. Claro. ¿Usted cree que eso es juego? Empezar por ahí, por ahí es que está el problema, porque ese policía está en una, en una institución o en un lugar de respeto. Suponga usted un policía que está donde un juez o un, juez, un ex juez penal que ha condenado muchísima gente. ¿Se puede in indicar que ese, ese policía está en malos pasos? No, no, pero lo que él se refiere básicamente es al hecho de que los policías en Deben, un horario, están dando un servicio Que en los horarios que no están dando servicio eh, asumen la función de seguridad privada pero es lo que No, no, el... no, porque él lo que habla sí. es de que contratan seguridad de privada seguridad Y ese privada, policía lo puede hacer en su espacio privado sin problema, sin problema. Es a aquella gente que tienen asignado policía como seguridad Que todos sabemos que aquí hay gente que necesita estar resguardado de lo contrario, el Estado sería cómplice de cualquier hecho que le suceda a esa persona. Usted no puede estar de ligero pensando que ahí está el problema. Lo que quiero es decir, no es ahí que está el problema. El problema está en la estructura que operan en las calles, en los barrios y en los puntos que no cumplen su deber y que empañan la institución de hombres y mujeres que sí trabajan, que lo hay todos. Entonces, Servio Tulio... No, pero mencionalo a todos, porque ahí también está Ricardo Nieves en esa, en esa, en esa no, comisión y hay muchísima gente. Ricardo Nieves. No, pero, están en la, pero están en la misma comisión. La y misma eso comisión? que leyó fue fruto de la comisión. Bueno, lo involucra pero todo. Ricardo Nieves, sabemos sus dotes y su intelectualidad. Nosotros respetamos. A pero, ¿qué pueden hacer de aporte? Quizás las vías, identificar eso, pero no creo que sean los que tengan las mejor condiciones para indicar una reforma de transformar lo que ya está y atraer a lo que habrán de llegar. Es decir, ¿tú sabes lo que es producir en esa institución un entusiasmo de jóvenes que quieran ser parte de la policía? Ese es el principal reto. Ay, ¿cómo? Si no tienen ni siquiera los derechos fundamentales asegurados. Ese es el principal reto, que haya... Bien. Una especie de entusiasmo de ir a, a, a, a, a servir al cuerpo policial. Creo que es el principal reto. Gracias, Francis. Miren, desde que se anunció la comisión, una de las críticas que se le hizo, yo en particular, fue el hecho de que la, la comisión le faltaba personal. Personal especializado. Hablaba de que, bueno, no hay nadie que esté ahí especializado en seguridad. Incluso mencionaba a Roberto Santana. ¿Y no está? Yo pensé que estaba No, yo no creo que Roberto esté. ¿Roberto Santana? Búscalo, mi eh, Pensé o hablé también del tema de un especialista en... En el, el, el conocimiento, digamos, fáctico de lo que ocurre en la policía, es decir, un ex jefe de la policía, un, un coronel de investigación o un ex coronel de investigación, eh, un agente, bueno. Y también debió de haber una representación formal de la actual policía nacional, porque tú no me puedes a mí reformar sin yo tener por lo menos ni siquiera una participación, porque lo que tú digas ahí que sea incorrecto, yo te lo puedo aclarar. O sea era una comisión o ha sido una comisión que nació gacha, o sea, nació con sus problemas. Eh, muchas de las cosas que se quieren hacer en la policía eh, van a estar bien, muchas estarán bien, otras no estarán tan bien, pero bueno, ahora, lo fundamental no se ha tocado ni se va a tocar en esa comisión, según lo que veo, porque el problema de la policía no está en... El problema de la policía está en... El individuo que la sirve, que hay que formarlo, que hay que entrenarlo para que pueda realizar las acciones que sean eh, cónsonas con su función policial. Eso es el video que ustedes vieron hace un momentito de, una poli de dos policías dándole golpe a un... Los policías tienen una, unos, unos criterios que hay que sacárselo de la cabeza, porque el policía en la calle cree que es un ciudadano superior al ciudadano. El policía en la calle, hace un tiempo nosotros íbamos, eh, Rosani y yo íbamos para, para Ceja, a ver un proyecto que tiene mi amigo niño, niño López, y había un retén policial, y hay un policía que hace así, no no, solo, no, no no lo hizo parada, sino se metió en el medio de la calle. O sea, se, se obstaculizó el tránsito, y ella siguió, y, se, y, le, y le frenó muy cerca. Por eso se molestó. Yo creo es que usted no puede hacer eso, usted tiene que hacerle parada a un conductor, tú puedes ob ob obstaculizar la vía, hágale parada a una gente, un día te van a llevar, si tú sigues haciendo eso, un loco va a aparecer y te va a llevar, y después va a resolver, porque ven acá, hay que tener un poquito de interés eso, ese es el pero es la policía que le está mandando, ¿Sí, o siempre, ¿y quién es la policía? o la policía en este país, la gente le tiene tanto cariño y tanto respeto, es todo lo contrario, cuando uno ve a un policía, lo que ve es un atracador en potencia, pero venga acá, eso es lo que la gente piensa en la venga, calle. Robert. Yo no creo que sea verdad que, la, que, que el que ve un policía vea un atracador en potencia. Hay muchísimos policías buenos, respetuosos, dedicados, trabajadores, gente que cuando pasan esas cosas, prefieren mejor callar y no decir nada y dejar que, porque imagínate, no se van a enfrentar con su propio no cuerpo, se van inmolar. con su propio cuerpo. Pero pero sí sienten la desgracia de llevar el uniforme a veces, y hay gente que lleva ese uniforme con mucha dignidad. Pero hay otros que son del asaltantes de camino. Y eso lo sabemos todo el mundo. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Hay, teniente, hay mayores que son más que un general en riqueza. Sí, sí, sí. Exacto. Exacto. Yo le voy a decir a ustedes una cosa. Eh, ¿Cómo puede justificar un policía esas entradas? o sea ¿Cómo puede justificar un policía... Sargento de la policía, tener un carro Honda Civic del año o Honda, Honda Prelio, ¿prelio que se llama el carro no, ese Civil. bonito que anda por ah, ahí? No, el Honda ACO. El Honda ACO, ¿eh? en este tiempo, para yo, para ponerte un ejemplo, ¿por qué? Porque su nivel de sueldo no se compadece con el precio de ese vehículo. Y el nivel de, de ocupación no le permite. Exacto. Mira una cosa. Entonces, espérate, Francis, déjame, es. concluir, déjame concluir la idea. ¿Qué es lo que yo planteo? El tema de la genética, como decía Gille, en la llamada que lamentablemente se cortó, por un lado. El tema de la formación, por otro lado. Y señores, el policía anda en la calle violando la ley y, y persiguiéndote a ti por violar la ley. Mire, los policías andan en los motores sin casco. Los policías andan en vehículos sin placa. No tienen placa, lo que tienen es una ficha que es un nivel, el, el control... Del, del, del vehículo que es. Para, ¿Para, la para, para la institución. Para la institución. Como le ponen claro. a los camiones de las grandes empresas. Por B, ejemplo, Eufemio Vargas, por ejemplo. Ficha, sí. para, que le pone eh, eh, ficha, es yo cuál Por ejemplo, los bomberos, eh, B1, B2, B3, así sucesivamente. Exacto. Pero no usan placa. No tienen placa. No, no se paran ni por el diablo en un semáforo. Andan peores que los delivery en la calle, sobre todo los motoristas. ¿Lo ven? entonces por Dios, por donde hay que comenzar, usted tiene que comenzar limpiando su casa, entonces los policías tienen que entender que el también a ellos la ley le alcanza, sobre todo a esos que andan en la calle creyéndose que están por encima del ciudadano y que todo el mundo es un delincuente y por eso hay que parar a todo el mundo. ¿Y por qué usted me está mirando? Cóyeme, es una cosa terrible salir a la calle y, con esta policía. Y el rojo para ellos no existe. No, no, O no, sea, no, no para ellos, no, sino no, no, para una gran parte. No, no, no. Pues no, no, podemos no, yo no he visto, no, yo no he visto un policía en un motor parado esperando que el semáforo cambie. No lo he visto, quizás puede pasar, pero no lo he visto. Es sí, una excepción. Entonces ven acá, comience ¿Ustedes respetándose. Sabían, ¿ustedes sabían que Monseñor Francisco Soria es parte de la comisión. No, sí, cre cre creo que había el obispo, el eh, eh, obispo de aquí también, si no ah, me equivoco en las imágenes, a, quién, a, a, a, a Fausto Mejías. Eh, no trajere, sé si. Creo Bautista que la imagen López está. García, no sé quién es Bautista, Bautista López el decano de la Facultad de Ciencias. Pedro no sé Brache. Pedro Brache, claro. debe ser. Anótame Pedro Brache. Pedro Brache. Cerzo Juan Marrancini. Brega con energía, le ha ido muy Ricardo bien. Ricardo Nieves, como que sí. se ve en el medio, como que no es de ese sector. Ricardo Nieves es para limpiar un poco la comisión. José ¿verdad? Luis Mendoza, Osvaldo Santana, Fidel Lorenzo. Osvaldo Santana es, es, es, es periodista y Fidel <risa> Ay, Lorenzo Dios, también. Muquén Zambén, que es la historiadora. Uh -huh. Héctor Heredia, eh, Guerrero Heredia, que es el, el psiquiatra. El psiquiatra. Guerrero Heredia. Sí. El, el, el, el señor que dijo que el COVID no entraba aquí, que no aguantaba la tarde de un verano dominicano El mismo, ese mismo, de Carlos Manuel Estrella, Carlos Manuel Estrella es el periodista que le de dijo Santiago a este país, Aquí no entra el COVID, el COVID no aguanta un verano es, dominicano Es director del periódico La ah, Información Ah, sí, sí, está Fausto Mejía Fausto Mejía, obispo ¿Cuál ¿Cuál es el.? No, no, emérito el no. Emérito es el Monseñor Jesús no, yo... María de Jesús Moya. Ah, ok. Entonces, pero él. Te... Él es obispo. De... Ok. ¿Qué eh, oye, él, ¿qué especialidad ¿Qué tiene Fausto? Este? Bueno, bueno, bueno, varias. Porque Fausto tiene. Vivimos aparte de ti. su, Aparte de ser un teólogo. A, a, sí, sí, un filósofo. A cuenta. De... Sí. Cabal Sí, sí, pero no es la... comparable ¿Con qué? Yo qué? Tú dices que vivimos criticando a Haití Vivimos criticando el desorden de Haití Y mira lo que se con Y entonces está Te es voy a decir el Te el el voy a dar los datos de Fabio. De, de, de, Aquí hay de, un desorden Francisco sí, bueno, no Torres no. Manuel María Mercedes Elena ¿no? Villella Ville, Ville Manuel María Mercedes, Ville, Ville, Ville Manuel, Mercedes Tenemos una llamadita, muchachos Ese que, comerciante, ¿verdad? María sí, María Mercedes Entonces Elena Villella Y la esposa del amigo tuyo Rosalía Sosa Es decir como que han puesto a Rosalía, a, a Ricardo a Nieves, Nieve, para limpiar ¿no? la cosa. no Y a Pero, Bautista, que y es el cano Y a Fausto, y, de y, y a los días. dos obispos. Señores, vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante. Sí, Buenos adelante. Días. Don Amar, dispéseme de nuevo la ah, continuación de la sí. idea que estaba poniendo. Quedaste que estaba en Chile, que fuiste a Chile a una actividad. Sí. Ahí fue que quedaste. De ahí tuve una experiencia que me quedó eh, eh, bien grabada. Un taxi que tomo para andar ahí en movilizándome. Me dice el taxista, miren, no se le ocurra ofrecerle dinero a un policía porque se lo va a penalizar, lo va a llevar preso. Eh, y me dice que ese es eh, ese sistema policial eh, bastante puro fue de las cosas buenas que dejó el sátrapa Pinochet a Chile. Así es. Si usted va a, a República Dominicana y usted entonces chequea la genética del policía dominicano, descendiente de los presos que mandó la reina Adel con Colón, a, al Caribe, ¿verdad? A América o, o últimamente con el ingreso de los descendientes de los eh, afro eh, que traían los generos, eh, traficantes aquí a América pues solicitó el padre de la casa ¿verdad? y que es el culpable de que se le haya rizado el pelo a la mayoría de los aborígenes dominicanos, ¿verdad? Sí. Entonces, con esa genética de los presos y los eh, esclavos, ¿verdad? Maltratados. ¿Usted cree que vamos a tener eh, sí, el es... nivel de conciencia policial que tiene la policía de Chile, de Costa Rica, de España? No, imposible. Entonces, ¿qué tiene que hacer la República Dominicana? Escuela de policía. Estudiante de policía, dos años, tres años, aunque digamos cinco, seis, siete, ocho años, ¿verdad? En la transformación de, de la policía actual a la policía técnica. Si no hay esa capacitación, lamentablemente, lo retene, eh, dígame, eh, ya ya. pero es que también tiene que existir un nivel de calidad de vida para ese policía que por lo menos le asegure los derechos fundamentales. No puede que no. ser que un policía... Que un policía va a ser un estudiante de un instituto superior para no decirte de un universitario. Por ejemplo, ¿por, ¿por qué Porque mucha gente...? es un técnico en policía. Sí, pero ¿por qué mucha es una gente...? De tres a, que tiene que ganar igual que un profesor. Exactamente, ¿por, de por de qué que la no gente está estudiando magisterio? porque están ganando bien los maestros. Entonces sí. la gente quiere estudiar magisterio. Y cuando están Pero, en las escuelas... quiénes quieren ser policías policía tán? hoy día? Lo, mira, bien enero, le hago una invitación a, a, a ustedes y al pueblo. Fíjense en el desfile, si es que lo hacen, el desfile del arte, ¿de dónde vienen, de dónde vienen los nuevos policías que están desfilando ahí en... en eh, en la marina, en el ejército, claro. en la policía, en operaciones especiales. Ustedes lo van a ver, que son todos el, el blancos y rubios. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que nos está llenando. El día que se ha metido con Haití, ¿tú me entiendes? No sabemos si esos nuevos ingresados a la policía y al ejército Está de aquel van lado a tener de este los lado. cañones mirando hacia el este y van a tener los cañones mirando hacia el este hacia el este ¿Me entiendes? Tú no hablas de eso, Frank? Eso no va a pasar, sí, Guille sí. Los eh, quieren ponte, esperarlo, ponte esperarlo Ponte a esperarlo Muchos son incrédulos y creen que es verdad, no, que es un invento Eso no va a pasar Y todavía se lo están diciendo y se lo están imponiendo y creen que es un invento. Después, Eso es lo grave. Después de la restauración sí, no ha existido yo un episodio digo. de intento de invasión. Mira, de los haitianos para Mira, acá. Yarn, que me quedé pensativo de lo que dijiste de, de, de la ex policía, del ex jefe. Eh, Eduard Sánchez. No generó una mala actuación ni una pésima actuación. ¿Y por qué lo quitaron? Se dieron eventos que la policía en sí mismo, los jefes, no han podido controlar ¿Y porque que es lo quitaron? eso que hay que extirpar de quita? ahí adentro? ¿Y por qué lo quita Bueno, se hizo un efecto de renovación y de aplacar las críticas Ah, eso okay. no, es populismo Pero es un populismo Gracias, necesario porque ese es un populismo necesario Que el Estado debió hacer ese cambio Pero no porque Edward fuera un individuo que no se tenga condiciones Ahora, se llama, recuérdate se llama, lo que se llama hablabas. Eso se llama la fiebre en la no. sábana. El tiene fiebre, cabe en la sábana. Recuérdate lo que hablábamos. ¿Tú? Ser un ¿Tú? profesional ¿Tú? suma cum laude no significa que sea exitoso en la carrera. Hay muchos estudiantes que son magna cum laude y están sirviendo en un restaurante en Estados dicho Unidos. Pero no, no saben, que Duarte, no, no estamos hablando no de, no estamos hablando no, de espérate, calificación. Porque es posible que la calidad no sé, con, de, con, de profesional como policía, que es Eduard, sea más efectiva en la instrucción que en okay. la dirección, porque cuando tú operas. Pero ¿quién es de malo que lo hayan puesto como asesor? No, yo estoy o de acuerdo. Ese o es el punto que no entiendo. Yo estoy de acuerdo. Era... Eh, Bríndeme es... luz. Mira, que indicar de para malo. que no, para miren, que no se miren. confundiera que él fue sacado. Mira, Francia un... No, pero respondan esto, esto, amado yerjan Adelante, amado. la hay una cosa, eh, todo eso que de la formación es excelente y debiéramos de tener un instituto de estudios superiores policiales que do, se llama ahora mismo donde, donde forme donde forme policía okay, pero no. una formación que no solamente daña? que no solamente ¿Qué tenga, qué que tenga que ser de tres meses o cuatro, sino una formación de año, ahora si no se, de, si no se descabeza el establishment interno en la policía, no vamos a hacer absolutamente nada, Gigi Fernández, tú que sabes muy bien de lo que yo estoy hablando. Si, si hay alguien en la línea, deme un segundito. Si no se descabeza el establishment, si no se descabeza ese grupo mafioso que hay en la policía, nosotros no vamos a tener nunca una policía, porque eso, independientemente del mal que significa la falta de formación, Independientemente del, del mal que significa la falta de recursos, independientemente del mal que significa no tener equipo, el establishment es lo peor que hay en la policía y eso hay que decabezarlo. Y si no, no tenemos esperanza. Mira, Vamos a la llamada telefónica. Viendo, lo que tú estás diciendo lo que vemos en la comisión establishment de, de lo que son los comerciantes de la de, política de siempre, en este país. De siempre. de siempre. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, buenos, buenos días. Buenos días, jóvenes aún. Buenos Salud. días, Reinaldo Hernández desde Reinaldo. Adelante. Mire, Reinaldo. Tengo por ustedes cuatro, una deferencia casi inusual y un aprecio Ajá. con mucha, con mucho agregado de mucha estima. Muchas gracias. Pero noto en ocasiones, ocasiones, noto una ausencia de criticidad entre ustedes para con los temas. No sé si me entienden, ¿Qué eh? hay? Una ausencia. Una de ausencia criticidad. de criticidad. Bueno, el criterio. Para lo con que algunos dicho temas. Eh, sí, no, es decir, yo no, no quiero decir ausencia. cuánto que ustedes estén apandillados, que estén un pingrado, que estén un trabajo, sino que hay una ausencia de crítica, cosas que deberán ser puntuales, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tenemos actores en la vida nordestana o nacional que no deberán ni siquiera ni hablar. Por ejemplo, yo no consigo que personajes como el señor que antes se dio ahora hable de la policía. Porque si todos recordaremos su paso por el Congreso Nacional, no fue de lo más fructífero en materia de la obra. Pero de la obra espérate, social. espérate, Reynaldo, que... Entonces, ¿cómo es, es posible? Vamos a lo que te diga. Adelante, que, ustedes, sí. que saben, conocen el camino que trazó el señor José Campo Amor Fernández Sabiñón alias Villa <risa> ah, Vamos, tú lo conoces muy bien. <risa> muy bien, porque lo estudié y porque conozco la historia y porque fui periodista por 22 años en San Domingo. Ya. Yeah. Entonces, no es posible que este señor me venga a decir ahora que él es un abanderado. De la, de la nomenclatura policial cuando fue el padre, que fue actor de muchas cosas muy serias y eso es lo que estamos hablando ahí está el caso de Minguito que fue una historia muy muy muy conocida en el país, en los medios de comunicación y además está el caso de San Gusto pasen buen día, jóvenes Sí, gracias Mira, Pero, eh, no? él, eh, él eh, tiene señores. no tiene eh, calidad para hablar de la policía Sí, sí, de, de la policía, por porque, paso, porque él él dice como por senador? su paso por, por el no. diputado